¡Despierta! ¡Ah, Molita! ¡Ah! ¡Casi me matas del susto! No podría matarte del susto, ya moriste, pero ya que despertaste, vamos a presentar el show! ¡Bienvenidos a los super estupendos cortásticos de primavera! Uh, no tengo idea de qué se trata, pero sé que no me agrada. La primavera es la estación en la que todo se renueva, por eso vamos a presentar un nuevo festival de cortos para nuestro querido público. Es un placer estar aquí y nos alegra que Scratch haya aceptado ser el copresentador. No, no puedo ser parte de este extraño show con un título tan largo. ¿Y cuál es tu falsa excusa, si puedo saber? No tengo una falsa excusa, pero la primavera es la estación cuando los fantasmas hibernamos. ¿Es la pura verdad? Pero tú no lo sabías. Qué pena. Entonces nunca sabrás lo que contiene. El huevo misterioso. ¿Huevo misterioso? ¿Tiene un premio adentro? Oh, sí. Pero solo los copresentadores lo pueden ver. Y como tú te negaste a hacerlo... ¡Bien, hagamos esos superestúpidos estúpidos cortásticos de primavera! ¡Toma, lee!